Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto, verbos terminados en ER, video número 20 Entender, to understand Yo entendía, tú entendías, él, ella, usted entendía, nosotros, nosotras entendíamos vosotros, vosotras entendíais. Ellos, ellas, ustedes entendían. Ustedes nunca entendían nada en la clase de español. Querer, to want. Yo quería. Tú querías. Él, ella, usted quería. Nosotros, nosotras queríamos. Vosotros, vosotras queríais, ellos, ellas, ustedes querían. Yo quería el carro azul en vez del carro rojo. Morder, to bite. Yo mordía, tú mordías, él, ella, usted mordía, nosotros, nosotras mordíamos. Vosotros, vosotras mordíais. Ellos, ellas, ustedes mordían. A mí no me gustaba mi trabajo porque los perros siempre me mordían. Mover. To move. Yo movía. Tú movías. Él, ella, usted movía. Nosotros, nosotras movíamos. Vosotros, vosotras movíais. Ellos, ellas, ustedes movían. Mi hermano siempre movía mis cajas pesadas. Torcer, to twist. Yo torcía, tú torcías, él, ella, usted torcía, nosotros, nosotras torcíamos. Vosotros, vosotras torcíais. Ellos, ellas, ustedes torcían. Mi madre lavaba y torcía toda la ropa a mano. Devolver. To return an object. Yo devolvía. Tú devolvías. Él, ella, usted devolvía. Nosotros, nosotras devolvíamos. Vosotros, vosotras devolvíais. Ellos, ellas, ustedes devolvían. Antonio nunca devolvía los libros a la biblioteca. Defender. To defend. Yo defendía. Tú defendías. Él, ella, usted defendía. Nosotros, nosotras defendíamos. Vosotros, vosotras defendíais. Ellos, ellas, ustedes defendían. Mi hermano me defendía de los chicos más grandes. Encender. To ignite. Yo encendía. Tú encendías. Él, ella, usted encendía, nosotros, nosotras encendíamos, vosotros, vosotras encendíais, ellos, ellas, ustedes encendían. Marta nunca encendía las luces del auto, ella siempre lo olvidaba. Volver, to come back. Yo volvía. Tú volvías, él, ella, usted volvía, nosotros, nosotras volvíamos, vosotros, vosotras volvíais, ellos, ellas, ustedes volvían. Nosotros siempre volvíamos a casa después de las ocho de la noche. Disolver, to dissolve. Yo disolvía, tú disolvías, él, ella, usted disolvía, nosotros, nosotras disolvíamos, vosotros, vosotras disolvíais, ellos, ellas, ustedes disolvían. Mi papá a veces disolvía el jugo de naranja en agua. Ascender To be promoted to or to climb. Yo ascendía, tú ascendías, él, ella, usted ascendía, nosotros, nosotras ascendíamos, vosotros, vosotras ascendíais, ellos, ellas, ustedes ascendían. Mi hermana nunca ascendía en sus trabajos y de secretaria no pasaba. Poder. To be able to. Yo podía. Tú podías. Él, ella, usted podía. Nosotros, nosotras podíamos. Vosotros, vosotras podíais. Ellos, ellas, ustedes podían. Juan podía tocar el piano muy bien. Círculo de verbos número 20, imperfecto de los verbos terminados en ER. En este video estudiamos los verbos ENTENDER, QUERER, MORDER, MOVER, TORCER, DEVOLVER, DEFENDER, ENCENDER, VOLVER, DISOLVER, ASCENDER y PODER. Aquí tenemos la parte inferior de este círculo de verbos número 20 con las raíces de estos 12 verbos que terminan en "-er", para conjugarlos con cada uno de los pronombres personales. Por favor, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta, comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales.